Han salido nuevas skins en Stumble, chicos Y vamos a ir a por ellas De épicas, básicamente, ha salido Este gato que está guapísimo Miau, se llama Miau Se llama Miau, y de legendarias Han sacado estas dos, que no están nada, pero que nada Pero que nada mal, el primer personaje Con capa, o sea, es rarísimo, pero tiene capa Y luego tenemos aquí el plátano, también ha salido el pase de batalla Con lo que viene a ser, pues, nuevas cositas Como el DAP, como los plátanos estos Como esta, creo que también es nueva Esta sí que es nueva, esta está guapa Y esto, eh, que es como una aura que va por detrás Luego, de final, esta también es nueva Y esta no es nueva, no ha sacado nuevos gestos, eh, de verdad Así que nada, un poco de F, pero bueno Vamos para allá, vamos a abrirlo ¿Con cuántas empezamos, chat? Hostia, si abrimos del tirón, abrimos del tirón o vamos abriendo poco a poco Vamos a salir 5, ¿vale? Bueno, empezamos con 3 Empezamos con 3 y cuanta más gente vaya viendo, más vamos abriendo, ¿vale? Poco a poco, venga Si me tocara algo, de primeras, la verdad me rayaría bastante Ahí vemos, ahí la legendaria y vamos a ver qué pasa, qué pasa, qué pasa por aquí Hemos visto solo una carta nueva Hemos visto solo una carta nueva El Superman, lo habéis visto, ¿verdad? Pues ahí está Tengo una probabilidad bastante poca que me den todas La verdad, porque si os dais cuenta eh, No he visto ni al gato todavía ¿Especial en serio? Madre mía, pensaba que era especial, os lo juro Os juro que pensaba que era especial Os lo juro La gente que está en TikTok, a Twitch ya Acabo de ver al gato, acabo de ver al gato la tenemos, es 100% No me lo puedo creer, bro, no me lo puedo creer La suerte, la suerte de Mr. Protip Vale, venga Vamos Veo una nueva por aquí, a ver si sale alguna nueva Y ninguna nueva, legendaria Legendaria, vale, perfecto Duplicamos 30 Muy bien, 570 570 Hay que darle Vale, por ahora no veo ninguna nueva skin No he visto todavía la banana, la verdad No he visto todavía la banana, me está rayando bastante Puede que no toquen, chicos A lo mejor les han subido la dificultad porque son skins Si os dais cuenta, un poco más extrañas de lo normal No son tan, tan, tan fáciles Me gusta mucho que la legendaria sea amarilla Porque como que destaca más Muchísimo más Lo veo complicado Yo con que me salga el gato, sinceramente, me conformo Para completar todas las, las, las épicas, por así decirlo Ahí me ha salido el plátano, perfecto Sale muy poquito el plátano, tío Parece literalmente una especial Parece literalmente una especial Sería tocho, sería tocho si tuviera dificultad especial Pero bueno, por ahora estamos abriendo poco a poco Porque prefiero, eso, ver todo Más o menos, localizar todo donde está más o menos Porque el roleta tiene fin Vale, el gato ahí, tío Madre mía, el gato, el gato me tiene que salir, chicos Me gusta mucho, me gusta mucho El gato, estoy nervioso, estoy, estoy denso, chicos Si no sale, si no sale me voy a rayar La gente que está en TikTok, estamos en Twitch Pasaros rápidamente Vale, vale, vale, vale, vale, vale vale A ver, a ver, a ver, a ver Nada, nada, chicos, por ahora nada Por ahora ninguna nueva, ninguna nueva, yo pensaba que iba a ser más fácil Pero ya estáis viendo que no es tan fácil Como parece, las cosas no son tan fáciles como Parecen hasta que las pruebas Así que esto parece bastante difícil, chicos, me estoy rayando Un poco, no me lo puedo creer Gato, gato, gatito, gatito, no me lo puedo creer Madre mía Qué F, tío, qué F Vale, tenemos que hacer algún ritual épico, vale Algún ritual épico Tiene que venirse Venga, música épica Vamos Vamos Tiene que salir alguna Alguna tiene que salir, por favor He visto al gato No salen, tío Que no toquen legendarias Prefiero que no toquen legendarias hasta que toque Literalmente, esa legendaria Porque si empiezan a salir legendarias Al final no salen las otras Vale, tiene buena pinta, esto tiene muy buena pinta No tiene nada de buena pinta, no tiene nada de buena pinta No estoy viendo el plátano Ni el Superman, el Superman lo vi al principio Pero no lo veo más, no lo he visto más, chicos No lo he visto más Vamos a ver qué tal Vamos, vamos No lo veo, tío No veo a Superman ni al plátano No lo estoy viendo La gente que esté en TikTok Darme apoyo por Twitch para que nos salga Vale, a ver Hemos visto a Superman pero no nos sale nada, tío Que no nos salga legendaria Que no nos salga legendaria, por favor Que no nos salga legendaria 350, no me gustaría meterme ninguna oferta más ostias es que las ofertas... Uf, está complicado, eh Legendaria, no me salga legendaria Que me ha salido legendaria, tío Me ha salido legendaria Y esto significa que no me va a salir legendaria En bastante tiempo Es una probabilidad bastante pequeña que te salga legendaria Y si te sale legendaria ya Eso hace que no te vuelva a salir en bastante tiempo El plátano... ¿Otra legendaria? No Es que no... Si veis tardan tardan salirte después de que te salga una legendaria 300 Fichas me quedan, espero que me salga ya alguna Vale, eh, vemos alguna legendaria Así épica, tal, no El gato, tío, con el gato me conformo Con el plátano, el superman, ya os digo Es el que menos me parece que está guapo, aunque están los tres guapos Están los tres bastante frescos Vamos a ver A ver, chicos, a ver A ver qué sale por aquí A ver qué sale por aquí, otra legendaria, no, no es legendaria Es lo que os he dicho Seguimos, chicos, seguimos Los que estáis en TikTok, darme apoyo por Twitch Y poner el nombre de la skin que queréis que va a salir De las nuevas Por favor, por favor, por favor Ay, ay, ay, ay, no sale, no sale Las anteriores salían, tío las... Me acuerdo la anterior tirada de skins Me salieron las tres O las cuatro creo que eran Especial, épicas y, y eso Otra legendaria Madre mía, y esta skin era complicadísima De que te tocara 260, me quedan muy pocas tiradas Espero, por favor, va a salir Superman, creo Pues yo es la que menos quiero, tío, la verdad Yo es la que menos quiero, mira, Superman ahí Buff, buff, está complicado Esta skin sale mucho, el Tito, ahí está chavitito Ahí está Xavi Estoy pensando en hacer una extensible, chicos ¿Qué os, ¿Qué os parece hacer una extensible? Convocar a la banana De loco, Chavi ¿tú qué tal? Está complicadísimo, chicos Está complicadísimo Está complicadísimo Me encanta, a mí me encanta el gato El gato tiene que salir, chicos, el gato tiene que salir Os digo Porque, porque tiene que salir ya O sea, tienen que salir todas ya, tío No van a salir, tío, no van a salir ¿Qué queréis, chicos? Ser sinceros A ver, ¿qué, ¿cuánto me tendría que pillar Para... Pues que no No podría pillármelo hoy Por un simple motivo porque no tengo la oferta de 25. Y aparte, 25 pavos, tío. No, no sé, no sé, no sé, no sé. Creo que esto... Si no me sale, no me sale ya está. Si no me sale, no me sale ya está. No, tío. El gato, bro. El gato. Que me salga una. Que me salga una. Que me salga una. Venga, una, tío. Una. La gente de TikTok, que estamos en Twitch. Pasaros, pasaros por favor, para darme apoyo. Para darme apoyo y que me salga alguna skin de las nuevas. La especial. Por favor, por favor, por favor. No me lo creo. Eran, eran 700 más. Chat. Vamos a poner una especial, vamos a poner una especial, chat A por una especial, hay que ir a por una especial Vamos a poner una especial, por favor No me lo puedo creer, no me lo puedo creer Ah, tío, ah Con eso me sale, con eso me sale 100 bits de Chavi. Chavi, muchísimas gracias Vamos a ver si con eso me sale Vamos a ver si con eso me sale Los de Tito, que en el perfil la biografía, daros prisa Nada, tío, está complicadísimo Está complicadísimo, ¿cuántas me quedan? ¿Cuántas me quedan? 120 tiene que salirme una, una especial Tiene que salirme una especial Confiamos, chat Chat Manos arriba Chat, chat, chat, chat No Me está troleando el juego Me está troleando Me está pegando una big troleada 100 Me quedan 3 tiradas Me quedan 3 tiradas aproximadamente La gente de TikTok Estamos en el link del perfil y la biografía Para que no salga esto Así que meteros ya Eh, ah, tío Tiene que salir una especial Confiáis Confiáis, yo confío tío. Siempre también nos ha ayudado en estas cositas. Por favor, chat, por favor, chat, por favor, chat chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat. No tío, era era un poquito más fuerte, un poquito más fuerte. Quedan dos, quedan dos, quedan dos. Vale, chat, me giro, me giro, chat. Me giro, chat. No veo nada. Me giro da. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer No me lo puedo creer Me acaba de ser plátano Se acabó Mira, mira pantalla Me quedo parado Tío, en serio, tío. Le falta algo. Chicos, compro una oferta. Compro una oferta. No, esta no la voy a comprar. Esta no la voy a comprar. ¿Qué compro, tío? Le voy a dar... Somos ahora mismo, no sé los que somos. Y le voy a dar, creo. Así que nada, muchas gracias a todos los que se han pasado. Y la estoy pillando. ¡Ay! ¡Qué locura, chicos! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Pero bueno, yo que sé, yo que sé, chicos. Os habéis pasado, os habéis aceptado. Así que nada.